Hey, hola gente, no no un turno? estamos aquí en mi servidor de PvP con snipers eh, Bueno, estoy un poco malo, estoy en mi mejor canción Pero quería aquí hacer un pequeño vídeo ya que, bueno Ya que tenía ganas de, de jugar unas pequeñas arenas Y he dicho, venga, voy a aprovechar a ver si el que puedo hacer eh, hay tres personas aquí jugando y vamos a ver si podemos eh, ganar alguna una partiditas o hacer algún otro algún otro tiro bueno eh, lo que quería decir es que bueno he vuelto a poner el servidor este porque eh, el otro servidor ha vuelto a dar algún error no sé cuál es eh, no tengo ni idea de, de por qué, pero la cosa es que eh, da problemas. A ver. Estoy por aquí. No sé dónde está exactamente. Bueno. Está volviendo a dar problemas. Yo ya me estoy empezando a cansar del servidor. No es por problemas míos, ya es problemas de mapa problemas de un montón de cosas y empieza a, a cansarme de todo esto Creo que el problema son de los mapas y todo pero bueno habrá que no sé yo seguiré investigando pero ya he llegado a un punto en el que te cansas te cansas de de lo que viene siendo intentar hacer el servidor porque lo que he dicho eh, da muchos errores y he entra ha he entrado hemos entrado pocos que somos los que lo hemos probado y no va del todo bien a ver, el que queda tiene que estar por aquí no sé donde, un árbol, no? me imagino, no lo veo estará en la casa O algo tiene toda la pinta ¿Dónde está tío <risas> oh eh cuando la, la zona se cierra hay que hay que ponerse a, a, a curarse compañero no se, se han picado no no puede ser bueno no pasa nada <coughs> la cosa es que el seguidor eh, está, está autorizando fallos yo ya no sé qué hacer ya estoy cansado de intentar arreglarlo y tal ya o sea a lo mejor pongo un mapa normal y Quito eso de los trabajos y todas las tonterías, esas no sé, ya ya veré lo que hago. Mientras tanto, lo voy a dejar, voy a dejar este, el de la arena de sniper. Que la verdad es que se suele unir bastante gente y está, está bastante, bastante bien. Así que, bueno, eh, si veis que hay algunos días que no subo vídeos, me va a quedar por eso porque estoy un poco amarillo y no estoy en mis mejores condiciones. Pero quería hacer este vídeo para que vosotros lo supierais, para que supierais por qué el servidor, el otro, no está abierto.